Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fonsalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez y soy fisioterapeuta. Hoy os vamos a hablar de un tema muy común. Este tema son los esguinces de tobillo, pero además os vamos a contar cómo se pueden tratar. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es definir de una forma muy sencilla qué es un esguince de tobillo. Un esguince no es más que una distensión del ligamento. ¿Pero qué es un ligamento? Un ligamento es una estructura con cierta rigidez, pero a la vez con cierta elasticidad, con lo que impide que nuestra articulación se doble demasiado, evitando con ello que se produzcan fisuras, fracturas del hueso o incluso los de la articulación. Por lo tanto, podríamos decir que el ligamento es como una cuerda con cierta elasticidad. Los esquinces se pueden clasificar en tres grados grado 1 es una rotura pequeña o una distensión o un pequeño desgarro del ligamento. El grado 2 sería una rotura parcial del ligamento y grado 3 es una rotura total del ligamento. Los síntomas que produce el sufrir un esguince van a variar en función del grado del mismo, por lo que los esguinces grado 1 van a producir dolor, inflamación e impotencia funcional a la hora de caminar. Por otro lado, los esguinces grado 2 presentan los mismos síntomas que en el caso anterior, pero con mayor intensidad. Pero además, pasadas las 24-48 horas de producirse la lesión, puede aparecer un hematoma. Este hematoma es producido por la rotura de las pequeñas arterias que nutren al ligamento. Al existir una herida, esta herida va a sangrar y este sangrado va a emerger a través de la piel. Por eso, vamos a observar un hematoma. Y por último, los esguinces grado 3. Al ser una rotura total del ligamento, los síntomas que van a aparecer van a ser mucho más impactantes. Una vez que ya sabemos qué es un esguince y qué síntomas produce vamos a hablar ahora de cómo lo podemos tratar. Antes de comenzar cualquier tipo de tratamiento es muy importante que se realice algún tipo de prueba diagnóstica, así de esta manera podremos descartar cualquier tipo de lesión añadida al esguince. Cuando decimos esto nos estamos refiriendo al descarte de alguna posible fisura, fractura del hueso que está próximo al ligamento. El tratamiento inicial de un esguince va a estar basado en un tratamiento antiinflamatorio y analgésico, por lo que se recomienda que el paciente se ponga hielo, realice baños de contraste y en el caso que su médico le haya prescrito algún tipo de medicación es muy importante que la realice de manera adecuada. Una vez que ya ha disminuido la inflamación es el momento de iniciar un tratamiento fisioterápico. Cuando los fisioterapeutas nos encontramos ante un esguince grado 1 o grado 2, el tratamiento va a ser muy similar. Lo único que va a variar es el tiempo de tratamiento y de recuperación del ligamento, que por lógica será mayor en un esguince grado 2. Por lo que el tratamiento fisioterápico de un esguince de tobillo va a consistir en la aplicación de electroterapia. Debemos realizar vendajes funcionales, hay que hacer drenaje de la zona para eliminar por completo la inflamación y por supuesto es muy importante realizar movilizaciones y manipulaciones de los huesos cercanos al ligamento. Esta parte del tratamiento se realizará cuando el ligamento haya adquirido una completa y buena cicatrización. Y por último se terminará con el tratamiento fisioterápico con ejercicios de propiciación con el objetivo de poder devolver la elasticidad al ligamento. En el caso que se sufriera un esguince grado 3, esto implicaría realizar cirugía. El objetivo principal del tratamiento fisioterápico va a ser la recuperación total del ligamento para que el paciente pueda realizar sus actividades de la vida diaria o deporte sin tener ningún tipo de dolor o molestia. Bueno, espero que este vídeo os haya sido de gran interés y que os haya despejado algunas dudas sobre los esquinces de tobillo y su tratamiento. Por favor, si tienes alguna duda o quieres hacer alguna pregunta, puedes hacerlo en comentarios. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.